hola amigos y bienvenidos una vez más en busca de la verdad pues bien no lo veis pero estamos en el castillo de cardona vamos a hacer un leve movimiento estamos aquí en cataluña en barcelona en el castillo de cardona la verdad es que es un sitio muy bonito y tenemos unas vistas espectaculares tenemos aquí una gran altura y es muy curioso porque en toda esta zona, desde aquí o quizá un poquito más al norte, hasta la zona de Montserrat, es donde suelen desaparecer personas. Se sabe que eh, a lo largo de unos 15 años han podido desaparecer más de mil personas en esta zona. No es alarmante, no es, no es un dato alarmante, aunque sí es alarmante que se pierdan mil personas, eso sí que es cierto pero no tendría nada que ver, porque me imagino que lo estaréis pensando con las desapariciones de Alaska, no tiene nada que ver. Justamente hacia el sur, hacia esa dirección, tenemos la montaña de Montserrat y también hacia el norte tenemos a Alba con nosotros. Hola Alba, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Acércate un poquito si no te importa. Así eh, estás, estás haciendo eh, un tema sobre las desapariciones en la montaña de Montserrat. Es así. Sí. Cuéntanos un poquito. Pues bueno, eh, no se sabe el número exacto de cuántos desaparecidos hay... ...pero sí que hay algunos casos que están registrados y... ...bueno, si quieres te cuento sí. alguno. Sí, pues mira, hay uno que es bastante curioso, que ocurrió en el año 1973. Era un chico que se llamaba Carles Teixido, es bastante famoso. Sí. Y este chico un día dejó en una nota que tenía un juicio con Dios y con el diablo... ...y al día siguiente se lo encontraron muerto centro, uy, centro, digo yo, eh, cerca de, de la Santa Cova que es el lugar donde apareció la Virgen de Montserrat, la Moreneta. Luego también, en el 75, en la noche de San Juan, la noche está tan mágica del año, desapareció otro hombre y primero estuvo ayudando a apagar un incendio y después, en una zona donde aparentemente no había ningún peligro, desapareció. La Guardia Civil estuvo unos días buscándole, pero... ...nunca se supo nada de él... ...luego también, cinco años después, en el 80... Eh, ...el hombre que se encargaba de los guardabarreras del tren... ...que suben a la montaña de Montserrat... Eh, ...se fue una tarde a pasear con su perro... ...se adentraron en la montaña... ...y no se supo nada más de ellos... ...luego también hay otra desaparición de, de una mujer... ...que se llamaba Amparo Vielda... ...y lo curioso de, de este caso es que cuando investigadores han intentado indagar un poco sobre este tema, la gente no, no dice nada, no, únicamente obtienen silencio, y lo único que se sabe es que una tarde salió a dar un paseo a la montaña y que nunca volvió. Y hay otro caso de una excursionista de 18 años, que este caso también es rarísimo. Eh, era una chica de 18 años que bueno un día se va a pasear dentro de la montaña, desaparece, pero ahí ella la encuentran. La encuentran, la meten dentro de, del coche de la, de la guardia civil y el coche estando en marcha abre la puerta de repente y se mete hacia el bosque otra vez y ya se le pierde para siempre. Y esa a la chica esta cuando la encontraron iba así un poco como ida. No, no estaba bien del todo. Y este es bastante curioso, ¿no? Se pierde, la rescatan, uh -huh. se vuelve a meter para adentro y desaparece. Y luego hay otro caso que es un chico pues eso que se fue también a la montaña para dar un paseo y para ir haciendo fotos y de hecho le iba pasando las fotos a su novia y a eso de más o menos las 3 de, de la tarde ya le dejan de llegar los mensajes y el último mensaje que había recibido la novia era que estaba empezando a llover y que le estaba entrando el hambre y que se iba a ir. Eh, las fotos que él iba enviándole a su novia, la policía, pues le sirvió en la investigación ¿no? para ver más o menos la ruta que había llevado ...pero no se encontró nunca nada de él. ¿Y a qué se puede deber estos, estas pérdidas o desapariciones? Bueno, pues hay varias teorías... ...una sería, por ejemplo, se sabe que ahí en Montserrat... ...hay sectas que se reúnen ahí y hacen sacrificios y eso... ...y se puede pensar que a lo mejor algunas desapariciones... Tengan, eh, ...que tiren por ese lado... ...y luego tenemos la otra teoría que es de los ovnis... ...las abducciones ovnis, ahí en Montserrat hay muchísimos avistamientos... ...y bueno, están es, eh, esas dos teorías... Uh -huh. ...tenemos varias líneas dentro de lo que es el tema de la investigación... ...si es cierto... Eh, ...bueno, podéis oír el sonido de los pájaros... ...estamos aquí en plena naturaleza... ...y volviendo al hilo del tema... ...es cierto que en esta zona... ...pues sí han habido desapariciones... ...no solamente desapariciones... ...sino que volvemos al avistamiento de luces... ...es decir, se ven luces en el cielo... Eh, ...en la zona sur, que hay como una especie de valle... ...justamente en esa zona de ahí pues hay como una especie de corredor, ¿eh? que además tenemos un río, ya sabéis que los, los objetos voladores no identificados tienen por costumbre a saber por qué, pues acuden a lugares donde hay agua. Se sabe que este lugar donde estamos ahora y otras montañas un poquito más al norte son eh, centros donde hay corrientes telúricas y si seguimos esta línea justamente hacia el sur llegaremos a la montaña de Montserrat. Así que... OVNIs, extraterrestres, desaparecidos, todo es una combinación un tanto extraña. Y sí es cierto que ya hace un tiempo estuve yo por esta zona, un poquito más al sur de donde me encuentro, una, nada, unos kilómetros, y se hablaba de unos objetos que se posaron en lo alto de unas montañas y en unos campos, porque aquí abajo hay campos de cultivo. De hecho, hay un río y en ese río pues, se utiliza para el regadío, para eh, árboles frutales, en fin, lo que viene siendo el cultivo. Y se habla de que ahí se posaron objetos voladores no identificados o bien bolas luminosas. Así que Alba, muchas gracias por contarnos esta pequeña historia. ¿En qué andas metida? estás haciendo ahora sí, un, un documental. Y, sí, estamos grabando un documental sobre los misterios de Montserrat, pero antes de que termines me gustaría añadir una cosa, y es que eh, lo que pasa aquí en la montaña de Montserrat y en alrededores, lo de las desapariciones, avistamientos de luces, yo conozco otros dos lugares donde pasa exactamente lo mismo y, y son las mismas cosas, uno sería el monte Sasta, sí. que ocurre exactamente lo mismo, y otro el monte Roraima. Ajá. Pasa lo mismo en esos sitios. Sí, vemos como existen eh, diferentes montes donde la energía, o oh, vete tú a saber, mm. es lo que hay en esa montaña. Alba, Misterios del Mundo, tu canal, ¿no? Sí. Vale, ¿dónde te podemos encontrar aparte de tu canal? Pues en mi página de Facebook, que se llama Misterios del Mundo barra Historias al Alba. Luego también en ibox e tengo un podcast que se llama Historias al Alba y luego también el podcast que tenemos de Misterios en Mecenas RTV. Uh -huh. Pues muchas gracias Alba porque bueno, estamos trabajando, estamos investigando y a la vez haciendo un documental, un pequeño documental para este canal y también luego lo veréis en el canal de Alba. Así que por mi parte nada más, os dejo este vídeo. Ya sabéis, como dije en el vídeo anterior, volvemos al tema del misterio y sobre todo a la carretera a rodar y a grabar todos estos, bueno, todas estas historias para vosotros. Nos vemos pronto. Hasta la próxima. Chao.